Siendo una de las tradiciones más antiguas del municipio de Misquehuala de Juárez, la celebración de la pone y quita bandera en honor a San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino marcan el inicio de los festejos de Carnaval 2020 en dicho lugar, a través de expresiones prehispánicas donde el objetivo primordial es la fertilidad de la tierra. Las fiestas comienzan ocho días antes con una peregrinación de varones a los cerros de Tetepango y Ajacuba para traer flor de encino. Con ellas se confeccionan los adornos de la ermita dedicada a los santos patronos, rosarios y brazaletes que se utilizarán en la ceremonia. Fue así como floreros de San Nicolás de Tolentino partieron la tarde del pasado viernes 7 de febrero para dar cumplimiento a su promesa, regresando al día siguiente con racimos de flores frescas y coloridas para el gran festejo. Vamos a ofrecer este santísimo rosario al señor San Nicolás a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima María. Vamos a pedirle por estos floreros que se van el día de hoy a colectar la flor para la fiesta de Pone y Quita Bandera de Señor San Nicolás. En este momento de oración vamos a pedirle por cada uno de ellos, porque los ayude en su camino. Vamos a pedirle por sus familias, por sus hogares de cada uno de ellos. <coughs> Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa en el alma de todo corazón de haberte ofendido. Quiero y hoy propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las acciones de ofender, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción a todos mis pecados Así confío en vuestra bondad y misericordia infinita que me los perdonaréis por los méritos de vuestra próxima sangre, pasión y muerte. Me daréis gracia por enmendarme y preservar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Unos se van y otros regresan, pues un pequeño grupo de floreros que partió desde más temprano retornaron con las flores que con fe y devoción recolectaron para honrar a San Nicolás. <risa> Hacedor. flores plena. puras, frutos de tu santo amor. Oh María, madre mía, oh por por favor, usted como no sabe que decir, poquita, Sí, pues ya tenga unas ¿sí? porque sí, Sea sí, sí, poquita, por En cruz, por favor. En cruz, por favor. ¿no? ¿Por no me la llantita? Llegada la tarde del día sábado a las 3 pm, reunidos en la cruz de la colonia La Vega, mayordomía y mujeres del barrio de Tascuadá, ya esperan la llegada de sus familiares para que juntos, en procesión, lleguen hasta el altar a entregar la flor. ¡Los ángeles cantan y Dios! Jesús, Rey del Cielo, está en el altar, tu cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Su cuerpo, su sangre nos da sin cesar. Todo el mundo las manchas de la culpa, patrón. Borra con tu sangre, cordero de Dios. Borra con tu sangre, cordero de Dios. Los vecinos salen de sus casas a saludar al santo patrono, otros más observan atentos a su paso por la avenida principal y con el sol a tope, los floreros y sus familias, acompañados por la imagen de San Nicolás de Tolentino Peregrino, logran por fin culminar con su encomienda. Gracias, mil gracias te damos que nos dejaste de llegar, todos con gusto venimos a tu Santísimo altar, a tu Santísimo altar, todos, gracias, mil gracias te damos que nos dejas de llegar, todos con gusto. a tu santísimo altar Vete, te pango venimos a obsequiarte nuestra flor nos pusimos en camino para admirar tu hermosura ahora sí, mi padrecito ya estamos todos aquí Padre mío Nicolás, mi promesa ya cumplí, mi promesa ya cumplí, gracias mil gracias te damos que nos dejas de llegar, todos con gusto venimos a tu santísimo altar, a tu santísimo altar, bendito Santo, te alabamos con ternura ante tus divinas plantas, ante tus divinas plantas. Gracias mil gracias te damos que nos dejas de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 Mi promesa ya cumplí.